¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy quería comentaros eh, peso que estoy hoy. Se notan las horas de no dormir. Haremos ver que no ha pasado nada. Y bueno, eh. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo está? Aquí San Juan el aparato, recién llegadito a Barcelona, después de 11 días fuera Y hoy quería comentaros dos casos de superación a través del trabajo del equipo A través de arrimar el hombro y a través de ayudarse unos a otros Uno es el de... La... no hay manera Uno es el de unos chavales jóvenes, que ahora os explicaré, de la Universidad Europea Y el otro es el de ocho empleados de Union Hoteles Que, a pesar de ser super capacitados, sufren algunas discapacidades, pues... Por ejemplo, en un brazo o en una pierna o lo que sea. Y esos ocho tíos dijeron, nos vamos a la Pilgrim a demostrar que juntos podemos. Mira qué cosa tan chula ha salido de ahí. Y a ver si ya no me engancho más que estoy hecho por... Somos ocho compañeros de trabajo, no nos conocíamos todos porque estamos en toda España y ahora nos hemos conocido a raíz de, de este proyecto. Tenemos la misma idea del concepto Spartan que es ir en grupo y del concepto Somos Héroes y la verdad es que es lo que más, lo que más nos seduce yo creo que a los ocho, es ir juntos las ocho etapas, llegar juntos las ocho etapas y disfrutarlo los ocho juntos. Al final ellos se concentran en su equipo, en su equipo está su fuerza, jamás lo harían de forma individual, y, y bueno, pues hemos decidido poner en valor la discapacidad a través de, de esta prueba. Demostrar que las personas con capacidades distintas tienen posibilidades infinitas. Todo se puede superar. Si vas con compañía y con cabeza y todo, todo se puede superar. Nada es imposible para una persona con discapacidad, al contrario. Yo nunca he visto, por ejemplo, en mi vida una persona con discapacidad que abandone algo. A una persona que no tiene discapacidad lo he visto muchísimas veces. no es el que entrena todos los días ocho horas y queda primero en una competición. Pero es el que día a día, de una manera inédita, pues, eh, consigue ir salvando un, un montón de obstáculos para para poder seguir viviendo y, y, y ser completamente feliz. ¿Qué, pepino? O no, Pepino. La verdad es que durante estos ocho días flipé con los héroes, pero a veces no hay que ir a carreras súper extremas o a situaciones súper límite para ver cómo es importante todo este trabajo en equipo, sino que ayer mismo estuvimos con los chavales de la Universidad Europea, que entre ellos estaban jugando una beca, habrá 10 becas repartidas entre 30 tíos, y entre los 30 que estaban compitiendo, trabajaban juntos para conseguirlo. Ahí va. ¿Qué ha pasado, jefe? De, de, de eh, de hemos pinchado aquí dramáticamente. Venga, venga, ¿sabes cómo cambiar? Eh, la rueda sí, pero... No la... Es pues bueno. El problema es que no hincha. No, no, no tenemos para el cambiar la goma. Ahí vamos, tirando. Aquí, trabajo de equipo, ¿no? Trabajando. Bueno, ¿quién está trabajando más aquí ahora? Todo, todo. Bien, bien, bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, duro, duro, duro. Buen equipo, buen equipo. Vamos chavales. Oye, ¿y ahora pata, no? Sí. ¿Cómo va a tener el correr? Bueno, ahí lo llevamos. Bien, bien, bien. ¿Recuperando ahora abdomen o qué? Venga, venga, venga. venga. Ahora fortaleciendo la, la pata. Venga. Ahí está, dale, dale, dale. A ver, ¿qué te ha pasado en esa pata? Venga, Dios. ¿Con la bici ahora o qué? Sí. ¿Y qué tal? Bueno. Aquí aguantando, ¿no? Está buena, mía. Bien, bien, bien, bien, venga. Aquí a curtirse. Estamos por aquí. Bajamos y luego derecha. Dale, bajamos dale. y luego derecha. No pongo por aquí está. Que sí, bajamos por aquí tíos. Y luego derecha. Vale. Esta es la presa. ¿Venimos? Sí. Estamos por aquí. Hemos cruzado aquí ya. Estamos. Hemos sí, sí, cruzado aquí. Por aquí. Esta es la carretera. La carretera. Vale, derecha. Estamos aquí. Ya, ya, cogemos ya. la derecha pero hay dos caminos. Derecha, sí. Después va a haber dos caminos cuando lleguemos no, a no. la derecha. Familia, estamos pasando una mañanita genial viendo caballos, pero sobre todo viendo a chavales de 17, 18, 19 años, eh, 30 en total de la Universidad Europea, participando en un bootcamp de cuatro días, de los cuales de estos 30 chavales, 10 van a conseguir una beca para la doble titulación de eh, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia. Entonces, a través de sus habilidades, a través de sus capacidades, a través de sus aptitudes, pero sobre todo, a través de sus actitudes, se van a elegir a 10 chavalotes y chavalotas que van a conseguir, pues eso, una pedazo de beca para estar en la Universidad Europea. Y hoy, pues, van a pasar unas cuantas pruebas, a ver... ¡Sí! ¿Qué ¿Estás haciendo una transición o qué? ¡Esto es tirador, vamos. Ah, vale, vale, qué buena, vale! ¿Ya nadaste o no nadaste? Eh, de cabeza <risa> según llegue. Venga, venga, venga, venga. ¡Tira, tira, tira! ¿Qué más pinchado? <risa> ¡De la mitad de camino! Ahora toca un poco de, de qué? ¿De qué es esto que están haciendo Calle. ahora? Y que... Orientación en kayak, uh. Uh, puede pasar de todo. Y cuéntame un poco, porque veo que hay unos que han ido por aquí... Otros que van por ahí y otros que van por ahí. ¿A qué se debe esto? Esto es una enfermedad española que se llama el otro sabe más que yo seguro. Y entonces se siguen, se siguen en vez de pensar cuál es el rumbo correcto. Entonces eso es lo que sucede. Ahora que ya empieza uno a acertar, ves, todos se corrigen. Hay varias balizas y no hay un orden determinado, ¿no? El orden es libre, tienen cuatro balizas y tienen que... Ellos deciden a cuál es la forma más óptima para resolverlo. Y la intención aquí es que no solo sea deportivo, sino de darle al coco también. Le metes una variable más que... Uno tiene que estar en el parque de cuerdas con tirolina. Uno en escalada. Uno con la skin sub. Entonces, la estrategia es fundamental. Alguien del equipo tiene que tomar la responsabilidad de ver el tiempo, a qué tiempo corréis, cuánto tiempo avanzáis y hasta dónde vais a subir. Si os fijáis, esto es una ladera que tiene un desnivel sí. considerado. Y luego, atento, tenéis cinco pruebas especiales. Estas cinco pruebas especiales, atentos, porque vale cinco puntos cada uno. Prueba ah, especial 2. No la prueba especial 2 va a ser la escalada. Venga, jefa, una declaración aquí para la familia. Estoy en mal momento. Nada. ¿Disfrutando o no? Hombre, mucho, pero... Pasito a pasito. Suave, suavecito. Y prueba especial 5, que es construcción de balsas. hasta las cinco y media de la tarde ahora diréis dónde está la comida la comida está ahí y la comida es opcional si yo quiero comer ahora porque tengo muchísima hambre como y me olvido de la comida si yo quiero llevarme la comida porque a lo mejor dentro voy a comer a las 3 ahora tengo hambre como a las 3 ya está, ah, pues mira, conclusión del vídeo de hoy. Como diría el gallo, pico cerrado y afinando. No, no, no, ahora la conclusión buena, ¿eh? Conclusión o moraleja de este vídeo, señores, y a ver si estáis de acuerdo y dejáis aquí abajo en comentarios. Si estáis de acuerdo, darle like, si no, dejad aquí en comentarios. La conclusión es, o trabajo en equipo o al palco. y